En la presencia del ingeniero Marcelo Jaramillo, candidato a la Prefectura por Revolución Ciudadana, lista 17 de la hogar de viceprefecta, y también la ingeniera Miriam Castro, candidata a la alcaldía de igual manera, tenemos la presencia de Javier Serrano, el doctor Javier Serrano, candidato a la alcaldía de Azoves, Tenemos las 7 de la mañana con 10 minutos, 7, 10 minutos, JP, la radio del pueblo, la alianza informativa, Radio Popular 99.1. Muchas gracias por la sintonía, gracias por estar conectados con nosotros. 7,11, 7,11 minutos. Vamos un momentito a Vidre Álvaro, grandes promociones en vidrio. Recuerda, Miri Álvaro, promociones del 20-25% en accesorios. En perfil era de aluminio, se dan en el medio 10-15% de descuento en accesorios de igual manera. 20 años junto a usted, pide Álvaro. Estamos ubicados en la calle del Artesano entre el 24 de mayo y Alfonso. Un saludo para la gente que hace Virial, el ganadero, lo que para su cultivo. Fertilizantes, herbicidas, medicinas, insecticidas, biostimulantes, implementos y equipos, productos para ganadería, para cerdos, para apoyo vitamina, y de alimento, para su mascota, el agro ganadero. Recordarles que hoy vamos a tener un conversatorio, pues, con el economista Rafael Correa, los candidato de la Alianza 517, en frente de callar a través de esta subradio, la radio de El Pueblo. Estamos esperando conexión desde Pélica con el economista Rafael Correa Delgado. esta hora, mientras seguimos con aquellos que de una u otra manera apoyan. Estamos, aquí. estamos ya, el economista Rafael Correa, la troncal, la provincia, del Ecuador y el mundo, le saluda a través de la alianza informativa JP97.1, el Radio Popular no, 99.1, siendo retransmitido por RTR Televisión, economista, buenos días. Eh, buenos días allá, buenas que son siete y pico de la mañana, calla de tarde, y un inmenso abrazo a Cañar y a la madre entera, y especialmente ese querido Cantón, la Troncal. Eh, qué barbaridad qué cantidad de publicidad que tiene, me alegro mucho, me alegro mucho, muchas veces los medios de comunicación no tienen oficiales entonces, he estado conectado hace rato, he escuchado sí. las series de, de publicidad que pasaron y, y me alegro mucho un imenso abrazo a, a todos ustedes, muchas gracias por esta entrevista, un imenso abrazo a los compañeros que se encuentran en el set de la entrevista Recordarle a usted, economista, pues que hace algún tiempo usted estuvo aquí en esta cabina fue entrevistado por el doctor Johnny Palomé, que el tema era cuando ese mal recuerdo que tenemos se dejó de dar energía a nuestro querido canto llegó al centro, sobre algo que venido a cambiar la vida, economista. Y también el Parque San Gerardo lo entrevistamos. Cuando vino la administración de don Amadeo Pacheco Rivera, economista Rafael Correa. Gracias por la preferencia hacia la radio también, economista. Y como dijimos, tenemos la presencia aquí de los candidatos de la Alianza 517 Cañar Emprende. Quiere saludarlo también el ingeniero Marcelo Jaramillo, ingeniero Marcelo. Mucho gusto eh, saludarle. Eh, bueno, contentos de estar aquí nosotros. Cañar Emprende 517 se debe justamente a ese entusiasmo que tenemos para trabajar por nuestra querida provincia, como provincia con muchos encantos y que hay mucha historia y mucho trabajo que se ha realizado, pero que queremos volver a recuperar la patria, queremos eh, tener ese impulso que ya no lo vemos en nuestro mapa de la provincia de Cañar. Ahora, Jemela de un candidato a la vicepresidenta. Quiero saludarlo, para mí, también. realmente desde la provincia del Cañán, Cantona, Troncal, la zona costanera siempre con muy buenos recuerdos de la inversión pública que usted realizó y el cambio de vida que era nacional a cada uno de los ciudadanos de esta ciudad ha hecho que nunca se olvide ese recuerdo de, de, poder, de poder trabajar y el continuar trabajando, que es una de las metas que hemos puesto en estas elecciones, a que esa prefectura, esa alcaldía, esas juntas parroquiales sean parte de esa eh, democracia que algún momento fue y quiso ser rota con esas impugnaciones en que no nos dejaban participar. Hoy estamos en firme y esa firmeza del respaldo de usted siempre aquí en el Cantón de Troncal y en la provincia del Cañar es un ente y un eco de gran eh, apoyo para nosotros como candidatos en poder continuar trabajando y que desde la gestión pública las cosas se puedan hacer bien. Trae una presencia también de la ingeniera Miriam Castro, candidata a la la cantón La para que salude con economista Rafael Correa a través de la Alianza Informativa JP97.1 de Radio Popular cuando son las 7 de la mañana, 15 minutos aquí en Ecuador. Un cordial saludo a mi estimado presidente de la República, Rafael Correa, como todos lo recuerdan acá acá en el Ecuador, aquí en el Cantón La Troncal y en diferentes sectores del territorio que hemos recorrido, hay buenos recuerdos, mi querido presidente, la gente pide su presencia y dicen que con Correa estábamos mejor. Gracias a lado del cristal Tenemos también al doctor Javier Serrano, candidato a día del Cantón Asobe, doctor. Lo escuchan en Bélgica. Muy buenos días, un saludo cordialísimo para toda la directa sintonía de la estación y de de clases en la provincia de Cañar y desde luego un saludo y un abrazo fraterno para el presidente Rafael Correa Muchas gracias a ustedes por estar aquí en la mesa informativa economista Comenzar a dialogar con usted pues, ¿Cómo mira usted como expresidente de la República del Ecuador lo que va de la administración de la presidencia del señor Guillermo Lazo Mendoza? Con profunda tristeza, ¿no? Esto de dejar el alma a la destrucción que han hecho del país Mira, yo no me engaño ni engaño y ojalá los ecuatorianos Tampoco lo hagan, porque hay gente que por su odio cree cualquier cosa, mide. que la rueda es cuadrada, cualquier cosa, que lleven para arriba. Entonces, en la que cuando estábamos bien, estábamos mal porque ya empezamos con contra narcotraficantes, por el caso que se lo que es dentro del, del país. y no es que estamos de contra mal que estamos bien. No porque son ellos los que están luchando contra el narcotráfico y, y I I sacaron a Jorge LA y yo para saquear el país cuatro vicepresidentes tercera total la institución del Estado de Derecho se fue de Estado blanco se lo advirtió la consulta Maños donde se eligió un consejo transitorio Trujillo se declaró emperador destituyó hasta la Corte Constitucional y se apoderaron de Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Consejo de Cartura de Superintendencia, todo, todo. Y miren la situación que estamos y miren la calidad de autoridad que tenemos. Y eh, ahora se intenta una nueva del el Estado de Derecho, creo que ya estamos acostumbrados. Entonces ya se quiere aniquilar la división de funciones del Estado. La Asamblea a su juicio político, instituye a cuatro delincuentes que se hacen como un gran consejero de participación ciudadana, pero apoyado por Lazo. Viene un juez de la Concordia y dice que así. Tiene que reponer a esos cuatro y tiene que, además, posicionar al superintendente barrio. y el otro juez, se sanciona a un otro delincuente como Biodicenso, que viene calumniando formando, chantallando, dice: No, hay que volverlo a su puesto y una placa de disculpa. Vámonos a la. En octubre de 2019, como se lo dijo, constitucionalmente, se removía el cargo Moreno. ¿Cuántas decenas de miles de muertos lo quitado, ¿Habríamos quitado por el COVID? ¿Cuántas de dolor humano? Y por supuesto, probablemente la señora presidente y se estaría evitando la migración que nuevamente viene a su la energía a todo el país. Se estaría evitando este se la patria, se estaría evitando la inseguridad se estaría evitando la destrucción económica de sufrir. Entonces, Entonces, ¿cómo el la prestamos? Se la manifiesta. Pero, el le insisto, ¿no? Le insisto, o sea, se si intenta un nuevo golpe de Estado al manejar, tratar de manejar con jueces corruptos, pero jueces de última categoría, a la propia Asamblea Nacional. El economista se manifiesta, pues, a través de la nueva mayoría, lo que buscan es obstaculizar la investigación y todo para tapar ciertas cosas su opinión. No tiene que ser una barbaridad. O sea, cuando me hacían oposición a mí si era democracia, pero hay que ser oposición a un gobierno de facto como Lazo, somos conspiradores, estabilizadores. O sea, ¿Cómo la gente puede creer esas cosas? ¿Cómo la gente puede creer? ¿Usted cree que con toda la prensa en contra de nuestra podemos ocultar algo? Si lo que no existe se lo inventa, por el contrario, oculta la trapacería de Lazo. Lazo debería estar preso. Lazo este... Thank you. familiar el microtraficante. y es extraordinario el resultado dejamos a, es el vehículo el segundo más seguro de América Latina por eso la gente debe tener claro es no cuestión de ley que no están engañando es cuestión de gobierno destrozaron todo lo de hecho por odio con nuestros compañeros poder sacar adelante nuestra provincia esa es la intención, la intención es sana tenemos un recorrido dentro de la provincia para varias entidades tenemos un nombre, tenemos una profesión y tenemos eh, esa carpeta una carpeta muy transparente que no hemos tenido ningún inconveniente y con los entes de control sobre todo y creemos que nosotros vamos a hacer la mejor Verdugo Bueno, es, como sabíamos Realmente el trabajo de lo más importante que la provincia del Cañar ha tenido, que es el ciudadano. El presidente Rafael Correa habla de la inactitud, de la falta de, de esa prioridad del poder desde la gestión pública del gobierno central, la falta de salud, la falta de educación, donde que la gente reconoce y siempre rescata en que antes estábamos mejor, en que tendríamos en los hospitales, hasta en que existía la salud, en que existía también la educación para los niños, para los más pobres, los que no tenían para acceder a medios internacionales, lo que los hijos de cualquier ciudadano que cumplía con los requisitos, podía salir a estudiar fuera del país. La gente reconoce el trabajo que se realizó a nivel de toda, el, todo el Ecuador, del Ecuador, no solamente en los temas viales, en la infraestructura, la generación de empleo que pasó en el Cantón La Troncal con la inversión pública que fue grande y poder trabajar. Realmente desde la viceprefectura hemos venido haciendo un trabajo en territorio nuestra carta de presentación, como lo venimos haciendo en los siete cantones, es la única. El trabajo, la constancia, pero sobre todo poder trabajar con, por quienes más lo necesitan. Eso es el continuar trabajando en los siete cantones, en las 26 parroquias. Cantón Atroncar, el eh, Rafa, eh, presidente Rafael Correa es una persona muy querida, porque reconocieron y fue siempre visitada por usted, presidente. Siempre fue visitada y el cariño de la gente de esta ciudad no se ha ido cariño y ese reconocimiento del mejor recuerdo que tienen del trabajo y de la atención a lo más importante que tiene la provincia del Cañar que es el ciudadano. Vamos a continuar nosotros desde la prefectura del Cañar hasta el último día de nuestra administración con nuestro compañero Bayron Pacheco y hoy que Marcelo Jaramillo está a la posta poder cumplir con lo que hemos venido haciendo el trabajo pero sobre todo el cumplir con las expectativas de de un accidente la imagen suya. Como usted lo decía, ¿no? algunos medios de comunicación inclusive he sido entrevistada y me dicen, este señora candidata a la alcaldía, no le afecta a usted ser la candidata de un, de un personaje que es prófugo de la justicia. Pero sabe Rayo, que Martín, mi... no caiga en la trampa es un Sí, sí, mi querido presidente. A eso se le derrumbó. Así es, mi querido ¿verdad? presidente. Lo que, lo que es que es así lo político sí. entonces están mintiendo ya se les derrumbó, como dicen los jóvenes gay movers, ya ven que rec reconociendo de la persecución política, nadie le crea a nivel mundial, que ríense de esto no sin vergüenza, cuando su frustración todavía tratan de dañar porque están perdiendo la batalla y la van a perder, pero estamos luchando contra la irracionalidad lógica contra fanáticos, ya se les derrumbó la calumnia. ¿Usted cree que Bélica va a dar asilo político a un prófugo de la justicia? ¿De asilo político a un perseguido político. ¿Esa le la la mentira? Así es, mi querido presidente. Justamente allá vamos. Mire, esa es la imagen que nos quieren vender aquí a, a nivel del país. Claramente es ciertos medios de comunicación. Está tratando de vender. Pero ¿sabe qué, mi querido presidente? El pueblo lo sabe. Lo han escuchado. Yo he caminado territorio, cada espacio, cada sector de mi cantón, y lo que tengo son videos, incluso un testimonio que más adelante yo le, le, le voy a retuitear a usted, mi querido presidente a través de Twitter, que me decía inclusive tuve una reunión con pequeños productores bananeros, y no sé si es su conocimiento mi presidente tan clara, que lo puede cualquiera. Son ellos los que buscan su cuenta y su dinero para el Para eso, fija. Tenemos las 7 de la mañana, 46 minutos. 7 y 46 minutos, diálogo a fondo, con el ministro Rafael Correa, con los candidatos de la Alianza 5-17. Doctor Javier Serrano, candidato de Raja El Día, de San Tomás Gracias, saludo reiterado para la, la, la sintonía para el presidente Rafael Correa. Quisiéramos enfocar de nuestra parte la importancia de construir alianzas de y de, desde las, los recíprocos esfuerzos de tener puentes, Latinoamérica está viviendo hoy en día una nueva amplia mar progresista y que hay que cuidarla además, el caso de Castillo en Perú, demuestra que la derecha siempre está al asedio de buscar de construir y eliminar la voluntad democrática en las urnas a través de otros procesos viciados en donde el poder económico y político interviene para arrebatarle a la gente las decisiones de sus procesos yo creo que imitando esas coincidencias de Latinoamérica del Cañar hemos sabido construir sobre esa base, sobre la base de las coincidencias, del progresismo de la izquierda ecuatoriana y hemos encontrado que más son las cosas que nos unen, que las que nos separan y que hoy más que nunca es necesario hacer un aprendizaje con la madurez que nos entregan los años y la vida para darle una alternativa más sabia, más sólida a la provincia del Cañar desde la base de nuestros candidatos, de Marcelo Jaramillo, de Jimena Andrade, de la prefectura y vicepresidenta del Cayán y en cada uno de los territorios cantonales y parroquiales, particularmente en la capital de la provincia, nos preocupa mucho. A nosotros el problema de la seguridad ha habido un estallido de la violencia en el Ecuador, del cual la provincia del Callan no se ha abstraído. Tenemos, eh, no somos, per cápita población, población, territorio, de la sierra ecuatoriana, el espacio donde más fuertes violentas han ocurrido son más de 80 dentro de este año solamente y, y todas bajo la figura o modalidad de pues Esto demuestra que eh, de, de parte del actual gobierno del banquero neoliberal y sus políticas de inversión solo para honrar a los tenedores de la deuda internacional se han olvidado de las políticas sociales que acompañan la vida de aquellos benesterosos que luego de la profunda crisis que se... Dio a través de la pandemia global, de la detención de la máquina o del motor de la economía, pues no han tenido en el Estado un Estado emprendedor. Nosotros creemos que el Estado debe acompañar estos procesos y debe convertirse en estimulador permanente del empleo, de la actividad productiva, pero también de la cobertura social, porque allí donde no está el Estado, para acompañar a los niños y a los jóvenes abandonados, desposeídos, ahí entra el crimen organizado, el narcotráfico para permear esos espacios, para tener en estos niños, en estos menores abandonados, víctimas, no victimarios, víctimas de la falta de Estado, de la falta de cobertura, de la falta de políticas que están relacionadas con el empleo, con la educación, con la salud, que hoy en día eh, vemos absolutamente abandonados. Nadie puede dejar de decir que antes estábamos mejor, que antes la situación de seguridad no era la que hoy lamentamos y que el gobierno neoliberal y su receta está funcionando para ninguna parte del Ecuador y tampoco para la provincia del Cañar, tampoco para la ciudad de Azogues, antes ciudad franciscana ahora a pocas cuadras una cuadra y media del parque central asesinaron hace poco tiempo por esa misma modalidad de sicariato a un abogado que estaba realizando sus actividades de su trabajo no hay un control del tema carcelario se ha devastado el trabajo que se hizo en el sistema carcelario de rehabilitación en los centros de rehabilitación social Hoy en día quienes manejan las cárceles que es lo que son ahora, pues son la delincuencia organizada y todo el sistema del SNAI devastado, son muchachos de mandado, de los criminales a quienes no se les controla por parte del Estado, no se establecen políticas para salvar ahí hay seres humanos que están siendo vejados y llevados a los extremos y que nosotros arrestamos y, y vemos con espanto en, en el Ecuador pero eso es también ausencia de Estado, ausencia de políticas, y esto no se cura con una receta ni con una consulta, esto se cura con recursos y con políticas adecuadas que el gobierno nacional lamentablemente no las tiene. Economista Rafael Correa. Sí, bueno, haber hecho muy importantes reflexiones. ¿Cuidado creen que somos estatistas? No, no somos. Desconocemos la historia del desarrollo. Conocemos de economía, conocemos de sociedad, conocemos de política tan importante como la acción individual, y la acción colectiva, sin eso no es desarrollo. Los neoliberales lo dicen no, no, solo el individuo no está. Y una reflexión aquí, ¿a? Javier tiene toda razón, esta es consecuencia de la política neoliberal. De la acción colectiva por virtud en función del bien común, por ejemplo, el fumador enfermido que apoya una ley que prohíbe fumar en lugares públicos. Esa ley le practica a él, pero él actúa en función del bien común. Ojalá todos tengamos la lógica del bien común, que es lo que se ha permitido en el país por este nefasto, una liberalía. Economista Rafael Correa, recomendaciones generales a la Ecuadoria. No dejarse dejes engañar. Mire, tenemos el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. pero Pero como de esta parte, con lo que hicimos en 10 y que lo reconocen a nivel mundial, vayan al Instituto de Desarrollo de Alemania, vayan a otros consulting groups en Massachusetts, Estados Unidos. Todos nos ponen como ejemplo de política. Nuestra política se estudia en universidades europeas, en curso, con respecto a esto. Se está retomando en el nuevo Parlamento y de estudia en Es decir, fuimos ejemplo mundial y todavía soy el tema mundial, lo llamaban el agua de América Latina. Pero algunos, con el odio que le inoculaba la prensa, le la prensa, y los políticos mediocres como los como Moreno, y los políticos mediocres como Lazo. Recuerdo que ese Lazo así que la dio Presidencial un instrumento de trabajo, que la negó socialista, y que lo iba a vender y no lo iba a usar ¿Se acuerdan? Ahora resulta que lo recontrauste y aparece a la playa. ¿no? Entonces aparece al médico de Estados Unidos. Y está bien, es correcto, pero mintió antes. Entonces ¿sí es responsable eso dañará el corazón de la gente. Porque eso es anteponer sus intereses privados políticos a los intereses del país. Eso no se hace. Un político responsable que en verdad busque bien. ser conscientes de esto no volverlo a engañar Right recupere la seguridad, recupere el empleo, pero Dios a Dios lo gane con el mazo dado, hay que actuar, recio, no hay que actuar eficazmente tu voto es la mejor arma para recuperar esa parte que nos robaron los traidores o los vaqueros como lazo. Última palabra, licenciado Marcelo media para ustedes, con la para el mundo entero. Bueno, un saludo de todos los candidatos, eh, tenemos Ejelritito en Dereck, en Sintum, en Vivian, estamos con Leonel Espadilla en la Troncal. Javier Rodríguez en Cañar, Javier Rodríguez en El Tambo, eh, Doña Zoila Maya en Suscal Miren Castro, que nos acompaña aquí a Troncal, Javier Serrano, eh, en el Cantón Azores. Creo que son los mejores cuadros, estamos listos para primero salvar la patria P chica y luego la patria grande. Que ese es el objetivo de nosotros y siempre con los cinco sentidos y con los cinco dedos en de la mano para el 5 de febrero. No está difícil. Hay muchas coincidencias y creo que tenemos una buena expectativa. Un gusto saludarle, presidente. Me Gracias, está. Marcelo. Antes de irme, permítame... Un cumplimiento, tal vez obsesiones, ¿no? Pero como va de la Universidad Nacional de Docente de Educación, ah, ese es otro de los sueños, parte clave del futuro del país. Porque formar la profesión de profesiones, ¿no? los maestros, los mejores maestros, no solo hay que mejorar cantidad de educación, mejorar calidad de educación. Y eso pasa por la calle de los Maestros. Entonces era uno de mis, de mis proyectos, si te quieren, ¿no? Y el campus, el campus, esa universidad precioso porque, eh, es preciosa, porque es, es un campo neoclásico, la primera parte ya está hecha, ojalá no el señor Iguinal, incluso tiene una biblioteca al otro lado del río, no se han dado los fondos para completar el campo y se ha politizado, se puso de manera ilegal la rector y todo aquello aquello el igual que Jackson el igual que Ikea, igual que Universidad de arte. la visión está buena los chicos están buenos que resisten pero resistan hasta que se recupere el país para darle todo el apoyo a esa universidades dramática como la UNAE, donde está la clave del futuro formar los mejores maestros para tener la mejor educación economista en de en nombre que hacemos en de radio el nuestro principal el doctor Johnny Palomeque López Radio Popular de RTR de Televisión Ingeniero Ismael Rodríguez Agradecemos a usted por esa preferencia y agradecemos a ese mensaje final. Siempre, bueno, un abrazo a todos los compañeros, no les va mucho. Perdonen, eh, eh, yo estoy bien agripada hace unos 14 días, ¿no? 15 días la mañana voy de nuevo al médico, fui al médico, al médico, me mandaron hasta el pero eh, no me cura aquí hacía hasta ayer 6, 7 grados bajo cero, desde de ayer llega a 6, 5, 6 grados sobre cero, ¿no? Entonces es un clima muy duro para mí. En todo caso, estoy congestionado. Como siempre mensaje de esperanza, pese a la destrucción pese a que se un víctima de ¿no? tantas cosas que desgarran el alma ¿no? mi proyecto vital era ver mi país fuera de su desarrollo fuera de la pobreza, ya no lo va a alcanzar en esta vida, sé de desarrollo sé lo que demora con el proceso de desarrollo no, no retrasado tanto que ya no lo va a ver pero ojalá lo vean mis hijos ojalá lo vean los jóvenes que me están escuchando pero para eso hay que retomar esa senda indudable de desarrollo que tuvimos en el 2007 2017 donde rompeamos con inversión la segunda mejor, mejor red vial, la segunda mejor infraestructura de toda la región, el sistema educativo que más avanzaba, el mayor sistema de becas de América Latina y el segundo más grande del mundo con respecto al tamaño de la economía. rompíamos récord y muchos se Hay que retomar esa cita. Al no perder la esperanza, al ser un muy duros, ojalá aprendamos de la durísima experiencia. La verdad es que es negativa. O sea, en el este enorme el tiempo perdido no se recupera, pero al menos saquemos experiencias de estos durísimos momentos de no nos volvamos a dejar engañar. Lo mismo que en el 2018, que se copa para destruir la patria, con la consulta mañosa que hubo un loco como hijo, a declararse operador, lo mismo nos están diciendo ahora en esta consulta. Es lo necesario para solucionar y lo que busca poder hacer, lo que va encontrado con la pregunta quinta, lo dice bien, y con eso va a no dejarse engañar, un tipo como un plazo, se, que juega con la gente que miente, que manipula, sencillamente se le dice no y a votar todo, pudiendo en lista 5, el próximo 5 de febrero, y será el primer paso para recuperar el cañal y recuperar la patria. Un beso abrazo a todos, y que tengan una muy feliz Navidad, en paz, en unión con sus familias. Muchas gracias, el economista Rafael Correa desde Bélgica, diálogo a fondo, economista <risa> Correa desde Bélgica, los candidatos de la Revolución Ciudadana de alianza con la lista 17 aquí, en la troncal JP Popular, RTR de Televisión, con esto nos vamos, despedimos, que tengan una linda mañana